no solo es una película muy buena, sino que es una secuela increíble porque no necesitas ver la primera para ir a ver a la segunda. Está muy bien logrado gracias a que la experiencia no se basa solo en la trama, sino en los personajes y la relación entre ellos. Para ejemplificar todo lo que está bien en esta película, he escogido una secuencia de 5 minutos que yo creo que es fácilmente la mejor secuencia de la película. La escena del entrenamiento. Time. Is your greatest enemy. Doctor, is... Hay dos cosas que Maverick, como profesor, tiene que enseñar a sus alumnos. La primera es a comportarse como un equipo, porque si no, no podrán continuar con la visión. Lo siguiente, y lo más importante, es entrenarles para que consigan su objetivo, el objetivo concreto de esta misión, que es muy difícil. Y esto es algo que se plantea muy bien nada más empezar. Empezamos nada menos que con un cronómetro, tres minutos. Y Maverick aparece para remarcar esto diciendo que el tiempo es vuestro peor enemigo. Luego empieza a decir cosas concretas de la misión, como que no pueden estar por encima de cierto nivel, que tienen que ir a cierta velocidad si lo que quieren hacer es cumplir el objetivo tal y como se les pide. Están pasando muchas más cosas de lo que realmente podemos ver. Una película es como un iceberg, o sea, lo que, lo que vemos es lo que está pasando aquí, arriba. Pero abajo están sucediendo muchas más cosas. Tenemos la misión, el entreno, los personajes, todo lo lógico, lo que todo el mundo ve. Y por debajo está lo que mueve, lo que aguanta esta tríada, la trama, la subtrama, los personajes y alguna que otra cosa más que me dejo, es todo lo demás. El backstory, los traumas, las debilidades, los rencores, los objetivos, las necesidades de cada personaje y lo que quiere cada uno. Eso es realmente lo que sostiene toda la película. Esto es importante para adelante. El padre de uno de los alumnos de Maverick murió en la película anterior. Él se echa la culpa de ello y el alumno también le echa la culpa de ello. Entonces ahí esa tensión. Maverick está intentando siempre estar con él, apoyarle, incluso hacer las paces, mientras que el otro personaje no está tan receptivo. En esta escena es muy importante. Cada vez que él dice algo vemos una reacción de los alumnos, igual es una frase o igual es simplemente cómo se miran entre sí. De esta forma vemos que realmente los personajes están preocupados, tienen miedo a esta misión. Por eso nos interesa, para ver si lo consiguen y si lo consiguen, ¿cómo lo consiguen? Este plano es importante porque nos establece un poco la rivalidad que hay entre dos de los alumnos. Uno es un bocazas, básicamente, que está gustando lo que está escuchando, eh, se lo toma como un reto, se lo toma como algo divertido, como un juego. Mientras que el otro sí que se lo toma en serio, precisamente porque es el alumno que ha perdido a su padre que sabe las consecuencias. Que esto conlleva. Lo primero que vemos no es solo cómo falla en la misión, sino antes incluso de ver cómo falla en la misión, hay una voz en off y vemos cómo lo están sufriendo. Al tener esta voz en off que nos está diciendo concretamente lo que le está pasando dentro del cuerpo, nos queda clarísimo. Aparte de que ellos están preocupados, hay una exigencia corporal, física, no solo de reflejos, sino en sí exigente para el propio cuerpo. El cuerpo Aquí ya no hay voz en off. Esto es la escena. Esto es la misión. Bueno, el ejercicio, el entreno de la misión. Ya no es solo el cómo nos ha establecido todo esto y el backstory, sino el cómo está hecho. Copy, les vemos como lo están sufriendo y al mismo tiempo el error que han cometido que ha causado la muerte de uno de los integrantes. Lo que me gusta más de este momento ya no es solo que pasemos el entrenamiento a directamente a la clase como si la clase en sí estuviera todo el rato ahí. No, no, no, no. A mí lo que me gusta es lo que le dice Maverick. Why qué they dead? I slowed down and I didn't give her a warning. It's my fault. I was focusing on that their family will accept at the funeral. No, señor. ¿Por qué no anticipaste el turno? Estás on en el terreno. No me digas. Dile diga a su familia. ¡Me encanta! O sea, no es en sí el... Vale, ¿habéis fallado por esto? No, no, no. Le está poniendo una carga sentimental. Le está poniendo una carga emocional. Esto es lo que hace que te quedes enganchado. Ya sabemos que es una misión difícil. Pero no hemos sabido de las consecuencias reales hasta que lo hemos visto. Maverick está intentando que ellos no cometan el mismo error que cometió en el pasado. Maverick está intentando dejarles claro que si esto no sale bien vais a morir. Y ya no es que muráis vosotros, es que si un compañero muere y tú vives, eres tú el que le tiene que decir a su familia que ha muerto por tu culpa. Les está mostrando la gravedad del asunto. Y está muy bien demostrado. Si no hay comunicación con el equipo, no se puede hacer bien la misión. Igual, esto no es exactamente como es la secuencia, pero es una representación que más o menos todos podemos entender. La variante de arriba es la intensidad. Y la larga el tiempo. O sea, esta es la prueba 1, esta es la prueba 2, esta es la prueba 3, y este es el final. Aquí es donde Maverick le, le cuenta a sus alumnos lo que están haciendo. Con cada vez que él está comentando lo difícil que es la misión, las reacciones que vemos de ellos, la intensidad va subiendo hasta llegar a la prueba. Ahí estamos muy tensos, estamos bastante arriba dentro de la intensidad. Luego volvemos a la clase y baja un poco, pero no del todo, porque sigue habiendo tensión en la clase, sigue habiendo tensión entre los alumnos y el profesor. Luego para la segunda, pues sí, o sea, sube, pero ya. todo esto, esto ya lo hemos visto en la prueba anterior, así que realmente no hay tanta tensión. Donde hay, si hay tensión es en la tercera. En la tercera hay bastante tensión porque no sabemos si va a llegar. Y llegó por lo tanto la tensión baja. Pero aún así han fallado la misión. Esta última subida ya no es única y exclusivamente por la misión. Es por lo que os he dicho antes, por el subtexto, por el background. Aquí uno de los alumnos le recrimina al otro, que no ha llegado a tiempo, y saca a colación la muerte de su padre. Que de hecho todo el mundo piensa que es por culpa de Marvel. Ahí saltan directamente, ahí ya llegan a las manos porque se ha metido con algo que nadie había dicho realmente hasta este punto, que es que hay una tensión aquí por culpa de algo que pasó en el pasado. Y eso es lo que ha mantenido a flote toda esta escena. Maverick era así de duro, era así de contundente, no solo porque él era un piloto muy bueno, sino que también por los fallos que él ha cometido y que no quiere que sus alumnos cometan. Tenemos al otro, que es el que ha perdido al padre, precisamente por una misión, y no quiere pérdidas. Por lo tanto, intenta ser lo más pasivo posible y eso le genera más problemas todavía, por muy buen piloto que sea. Vale, esto es una reconstrucción un poco de cómo está la clase, ¿vale? Aquí estaría el profesor con la pizarra y aquí los alumnos. Para establecer que hay una confrontación entre los alumnos y el profesor, lo que se ha hecho en esta escena concretamente es confrontarlos, hacer un plano contra plano. Que hay una línea imaginaria que separa lo que es Maverick de los alumnos. De esta forma podemos establecer que los alumnos son una piña. Mientras que Maverick está solo. Es una confrontación entre dos partes. Esta no es la única tensión que hay en toda la escena. Esta no son solo los alumnos contra Maverick. También son los alumnos contra los alumnos. Hay dos alumnos que no se soportan, que se odian, que se repelen. Y esto está muy bien porque el profesor de repente ya no pinta nada aquí. Esto ya es algo entre los dos. Y la forma de que tienen de mezclarlo está en que en esta confrontación él está sacando a colación todo lo que hay debajo del iceberg a flote la confrontación que hay entre ellos dos. La explosión que os he enseñado antes viene dado a que el que ha perdido el padre de repente salta al otro. Y entonces toda la clase viene a parar este intento de pelea. Si Maverick hubiese sido un profesor genérico que no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de los alumnos, pues. No habría esa conexión que hay entre el espectador y la propia película. Porque sin esa conexión, ese subtexto, sin esa subtrama, sin estos objetivos que tiene cada uno y que chocan uno con el otro, realmente no engancharía tanto, no llegaría a ser tan buena. Pero lo hay. Y gracias a que lo hay, hace que todo lo demás se multiplique por 10. Todo lo que he dicho al principio, de que es una misión difícil, de que los alumnos no creen que vayan a poder conseguirlo, todo esto está muy bien. Pero sin esto, sin el subtexto, sin este conflicto que hay del pasado, le faltaría esa última capa que rellenar, que es la más gruesa, que es todo lo que une a la película. Sin todo esto, no hay película. Realmente podría hablar más detalladamente. Tiene muchísimo potencial, pero tampoco quiero hacer un vídeo de media hora para una escena de 5 minutos, aunque podría. Espero que os vaya bien la semana y nos vemos.